Amigos y parejas. Hoy presentamos... Fobias. ¿Cómo están amigos? Y bien, bienvenidos a otra edición más de Amigos y Parejas. ¡Holís! ¿Cómo estás corazón? Pues... Sí. Ahí vas. Viva. Viva, bueno, eh, Hay que agradecer como cada noche que estamos aquí, eh, Algunos estamos por partes, porque apenas te sientes bien, ¿no? Eh, sí, amigos. Así es. Hoy soy la novia zombie. La novia zombie. Qué, qué macho. <risa> ¿Por qué macho? No, es cierto, pero bueno, el tema de hoy es por demás, eh, bueno, primero que nada, muchas gracias a todos los que votaron, ¿Te diste cuenta? Qué lindas que, que personas. Votaron? Muchos, yo creí que la mayoría iban a votar por este... Por celos. Por celos, pero parece que les interesan más los temas de fobia, lo cual me da esperanza eh, en esta sociedad que tenemos, ¿no? Sí. Eh, de hecho. Entonces, voy a mover tantito la cámara porque estoy muy de lado. Les decía, escogieron el tema de fobias. Yo creo que así lo vamos a hacer de hoy en adelante. Vamos a hacer una votación. Me parece estupenda. interesante. Entonces, vamos a dividir este tema entre varios subtemas. Okay. Primero que nada, ¿qué es una fobia? Bueno, eh, una fobia Una fobia es esto Esto que les voy a leer ahorita <risa> La definición de fobia es miedo irracional a un objeto u persona ¿Tú podrías decir que tienes fobias, corazón? Sí ¿Muchas o pocas? Pues, tengo dos de las que estoy segura que sí es una fobia y otra que no sé, que tengo un problema con los números, pero creo que eso no es una fobia, simplemente es... Mm, algo extraño. Algo extraño. Pero decir que es un problema, más bien decir que es una, una fijación con los números... En cierto modo es una fobia, ahí te va, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se manifiesta una fobia? El signo más claro de que una persona sufre fobia es que evita por todos los medios la exposición a aquella situación u objeto a la que le tiene miedo. Pero hay que tener en cuenta que una fobia no es un miedo común. Una fobia es un trastorno de ansiedad. Entonces, eh, palabras licuadas y sencillas, eh, <risa> la persona que le tiene miedo a, al trabajo... Floja. <risa> al trabajo al trabajo pues es floja no pero la persona que se pone mal que tiembla que entra en una especie de ataque de ansiedad por el trabajo es otra onda muy diferente decíamos que tú tenías un miedo a las serpientes ¿no? Eh, sí a veces dicen que salió por, eh, por un ataque ¿te atacó una serpiente alguna vez? no ¿Has visto una serpiente alguna vez? Creo que sí. ¿Cómo se llamaba? No, es que. fue una vez por mi casa. No, creo que fue en dos ocasiones, pero eran pequeñitas y aún así como que me entró la temblorina. Ok. Bueno, ¿por qué aparecen las fobias? ¿Te has preguntado alguna vez por qué aparecen? ¿O tú crees saber por qué aparece una fobia? Pues no creo saber, pero sí siento que en mi caso fue como exceso de información. <risa> ¿O sea que tú le tienes miedo a, a, lo, a los fresas? ¿Por ¿De qué? ¿Demasiada información acerca de fresas? <risa> no, no exactamente, pero me lo pasaba mucho tiempo este viendo documentales y así, y siento que de ahí fue así como de una serpiente es muy peligrosa, no. Pero es que es curioso porque... Oh, no eh, sé. Es curioso, te iba a decir, porque yo te he visto, yo te he visto cómo actúas y literal, si sí, se te deschaveta todo, o sea, si <risa> te alocas, eh, te desmayas, gritas y dices, eso es si es una fobia, prácticamente estás teniendo un ataque de ansiedad ahí mismo, no como las personas, por ejemplo, en mi caso... Yo en algún momento cuando nos conocimos dije, ay, tengo aracnofobia, que es miedo a las arañas, ¿no? Pero, este pues no, la realidad es que solo me dan miedo y es un miedo ligero, digo, no puedo tocar una tarántula En algún momento la, me pusieron una tarántula en una fiesta, pero no no la puedo tocar, o sea, simplemente me dan asco, me dan miedo pero de eso, a ponerme mal, como yo he visto que te pones tú, o incluso como se pone miembros de mi familia que también sufren de esa fobia, pues es muy diferente. Que digo, sí. ay las arañas, o ay las cucarachas, ¿no? A mi hermana sí es aracnofóbica. Ay, es, el, es que a ella sí la comió una araña en su cabida. <risa> Qué feo eres. <risa> no, ella sí porque, o sea, ve... De las chiquitas, de las que suele haber en las casas. O así. Ay, no, es que, es que hay, hay unas. Y que... ella es así como. ¡Ah! ¡Ayúdenme, por favor! Es que hay unas que son bien peligrosas. Y sí se pone mal. Por ejemplo, la araña violinista se parece un montón a. Una araña de casa. O sea, son Mi hermana igualitas. siempre cree que son este. Violinistas, ¿no? No, de las. Viuda negra Ah, nada más Pero la viuda negra es de Marvel, ¿no? <risa> no, pero sí hay una viuda negra Sí, la de Black Panther es la viuda negra <risa> Es cierto Qué feo eres. Bueno, decíamos, a ver, la pregunta más importante ¿Por qué aparecen las fobias? ¿Por qué un día despiertas y no puedes ver un payaso? o ¿Por qué un día despiertas? Y resulta que tu mejor amiga La que ha trabajado contigo por muchos años Ahora te da miedo porque tienes fobia a las serpientes ¡Qué cruel! Bueno, las fobias siguen siendo en parte Uno de los más grandes misterios eh, de la psicología En muchos de los casos La fobia es complicado encontrar el origen Ya que si bien es cierto que muchas de ellas Aparecen después de la vivencia de experiencias negativas o sea, eh, traumas, eh, en el caso de Lore, pues a lo mejor era un ratoncito blanco en su otra vida... ...y se pues, alimentaron a una serpiente con ella, ¿no? eh, La genética, el medio ambiente y la función cerebral también juegan un papel bastante importante... ...es decir, las fobias pueden estar codificadas en los genes de la persona... ...aunque todavía no está muy claro si el factor hereditario puede aplicarse en estos trastornos. Entonces, imagínate, puede ser genético... Puede ser vivencial O puede ser por la fauna O sea, yo sí sabía esto Que sucede Es, eh, digamos que Esto que pasa con los gatos Cuando les pones un pepino atrás O sea, que pones el pepino al lado no? Que se los pones atrás Sí, sí he visto uh, Eso es porque Están programados para Sobrevivir, o sea, muchos gatos Murieron a manos de serpientes eh, Generaciones anteriores por eso, perdóname. ok, prosigue. Me recordaste a un TikTok de una chica que está, están haciendo lechón. Lechón, o sea, ¿qué ¿lo que es lechón, amor? Es un puerquito, es bebé. Puerquito chiquito, pero Ajá. está tan suavecito que lo partes con el plato. Pero ya está muerto, obviamente. Entonces sale el. Este. Voy Sal a salir traumada de este podcast. <risa> Haz de cuenta que sale el este el, el chef con el puerquito así, ¿no? Así de espaldas como Juan Carlos. Y dice, hoy vamos a hacer con el lechón, que no sé qué. Y cuando lo voltea ya está todo abierto de acá, ya no tiene nada. Y dice, vamos a comer no. lechón. Y pasan a la chava igual llorando como alguien que conozca. Yo creí que estaba vivo. ¡No! La risa del chavo dice... ¡Qué feas personas! Digo, sí he comido porquito, pero... Pero nunca hemos comido lechón, dicen que es delicioso. No quiero comer lechón, gracias. Eso dices ahorita, pero cuando moneticemos vas a ver. Pero bueno, volviendo al tema de los gatos, o sea, de los gatos vivos. Este, <risa> decíamos, eh, muchos gatos desde el principio de los tiempos saben que si algo se arrastra o tiene forma de serpiente... Es malo O de pepino, es malo Entonces por eso saltan la mayoría de los gatos Porque su Pobrecitos. memoria genética eh, Tiene algún bisabuelo que literal se lo comió una serpiente A nosotros también nos pasa A mí me pasó una vez No es una fobia, pero me pasó algo bien curioso Venía yo en el metro Recién me habían como que asaltado Entonces yo traía como que mi, mi modo espía, ¿no? Entonces, veo un cuate que va caminando y en sus manos traía una bolsa, pero en la bolsa la venía agarrando así, o sea, como que metió el dedo en la bolsa y parecía que traía un gatillo, ¿no? Eh, y yo estaba bien espantado, yo así ya le voy a dar mi celular, este, eh, todo, lo mismo. Entonces, cuando paso, resulta que sí traía algo en la bolsa, pero no era un arma. Entonces, el cuerpo está diseñado, bueno, la mente de cualquier ser humano está diseñada justamente para eso para ver detectar peligros, detectar peligros no pero entonces quieres empezar con las fobias más eh, curiosas o quieres empezar con las más conocidas cómo quieres comenzar con las más curiosas con ¿no? las más curiosas ale pues bueno pues, aquí están eh, estas son algunas de las fobias más curiosas digo eh, si alguno de ustedes Sufre alguna de estas fobias, lo siento, pero van a haber unos chistes bien, perros, de esto. <risa> eh, hay fobias como la claustrofobia, que no es miedo a Santa Claus, ciertamente. <risa> pero es miedo a lugares cerrados, ¿no? Sí. Eh, nunca he conocido a una persona claustrofóbica. No, pues no, porque tú trabajas en un cuartito así de pequeño. Pero está abierto. Ajá, pues como si tú tuvo teniendo miedo a las serpientes, nunca... Un operador, bueno, un entrenador de serpientes nunca ha conocido a alguien con fobia a las serpientes <risa> Mira, aquí hay 10 fobias más raras que hemos encontrado Eufobia ¿Qué es eso? Miedo a sendalla. No, no es cierto Miedo o terror a recibir buenas noticias Es un temor que aparece ¿Cómo? Que aparece ante determinadas situaciones de carácter positivo Como lo es el hecho de recibir buenas noticias Imagínate, felicidades, va a ser papá. ¡No, no, no! ¿Te imaginas alguien? O, o sea, sea, ¿cómo podrías hablar con esa persona? Así si de, te voy a dar un ascenso. No se enoja y se va bien espantado, ¿no? Se ofende y dice: se... No, aquí ya no puedo trabajar. se va. Pero, ¿cómo? Eh? Lo eres? tendrías que haces? convertir como en mala noticia, ¿no? O tendrías que, ajá, o hacer que suene lo más neutral posible, ¿no? Como, ¿sabes qué? Pues ya llevas tiempo trabajando aquí, entonces, pues... pues es hora de subirte el sueldo, ¿no? Y, pues ya que me está presionando desde arriba. Ah, ¡Felicidades! Ya te subimos el sueldo, ¿no? ¿Te imaginas? Podría cómo, ser. Cómo, ¿Cómo sería eso? ¿No? Igual si conocen a alguien... Dios santo. Ahora, somnifobia... ¿A qué te suena la palabra somni? Ah, ¿como a miedo a dormir? Oh, ah, lo leíste. No. Alguien que, lo, que esté viendo el podcast. Por Dios, tengo astigmatismo, de aquí no veo más que manchas negras. Bueno, somnifobia es miedo a dormir, efectivamente. Es que sí suena, ¿no? Se trata Como de un miedo sopnifera. irracional ante el acto de dormir. La persona que lo sufre teme que le suceda algo mientras no está consciente debido al sueño. Las víctimas de Freddy Krueger se hacen presentes. <risa> sí. Fíjate que a mí me pasaba algo bien curioso, digo, no es como tal una. ¿Tenías fobia. omnifobia? Bueno, más o menos, pero me daba miedo dormir porque sentía que me podía morir. O también me daba miedo que alguien de mi familia se durmiera porque eh, tal vez no despertaría. Y digo, ¿y si está dormido, cómo.? Porque aparte lo sobrepiensas mucho, dices, ¿cómo eh? ¿Cómo voy a salvar a alguien que está dormido y se está muriendo sin darme cuenta que se está muriendo? ¿Quién sabe? Para que nos duermamos? ¿No sí. vas a volver a ver? ¿Cómo voy a saber si se está muriendo? No. no, pero aparte está está difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo el sueño bien pesado. Ah, no, pero en tu caso... Ni ¿tú? me daría cuenta. <risa> sí. No, pero pues, ¿sabes? ¿Sabes? sabes cómo le hago yo. O sea, no, y cállate que varias ocasiones yo llegué al cuarto de mis papás Y literal, este, volteaba y los veía Y mi mamá y mi papá pues siempre han sido como de sueño camionero, ¿no? Y se quedan así como que Y así de, no manches ya, iba, ya me hacía haciendo huérfanos. Pobrecito de ti. Sí, vamos a continuar. Eh, gelotofobia. Hachis, hachis. Miedo, ¿cómo es eso? Miedo a amigos y parejas. ¡No, amigos! ¡No! <risa> Se llama miedo a la risa. No es miedo a la risa. ¿En serio miedo a la risa? Ajá, o sea, no es como tal miedo a la risa. El individuo afectado tiene creencias paranoides asociadas a la risa ajena. Que lo hacen creer que se ha convertido en objeto de burla. O sea, prácticamente. Eh, <ríe> tengo una, una compañerita por ahí que, si nos está escuchando, ojalá te pudras. No, no es cierto, un saludo. Este. Que ha pasado que. Haz de cuenta que vienes platicando con alguien, ¿no? Y, y volteas a ver a la persona y después, como que volteas a cuchichear. Y en automático se aparecía ahí. No le puedo pegar a la mesa porque se escucharía horrible, pero se literal... afectaría el audio. Ajá. Literal llegaba y ¿Qué están hablando de mí? Soy yo. Soy yo, me parezco. Tú puedes ser algo similar, ¿no? Sí, me ha pasado con gente así como de. O sea, cuando tú estás normal, ¿no? En una, Por ejemplo, en una conversación, así como ahorita. Uh -huh. Y de repente lo ves así como. Es, es que no puede ¿Está hablando de mí? No, deja tú, luego nada más de que los están viendo es así de... Pues es que estás en el espacio, no tiene que... Estás hermosa, o estás hermoso, la verdad, ¿no? También, ¿también puede válido. ser. <risa> Pero... Ha bien interesante, ¿no? Porque no puedes ver a esta persona porque cree que te estás burlando de ella. Exacto. Ha ser bien fuerte. No, y para mí es difícil porque de repente a mí se me va el... Las cabras el, se te van al monte Sí, y me quedo así Y puedo no estar viendo nada Literal, se queda en el viaje Es que antes Ajá. era... Ah, no es cierto. Antes le hacía a... No, no es cierto, no es cierto, suegra, es broma Soy sana Es nasa, sana, sana, sana, sana Bueno, sana en otras ¿verdad? ocasiones Ahorita, ¿Qué, qué bruto, que sana está no, no, efectivamente no, pero bueno Así pasa cuando sucede, chavos Todo en esta vida tiene precio Fíjense bien qué comen, por favor. Sí. Nos estábamos haciendo pruebas de audio y literal decíamos que había comido nueces que no, tenían, que, que no sabíamos dónde estaban. Y sí, la lechuga. La lechuga es bien peligrosa. Mi, mi madre. Pero no comí lechuga. Mi madre le tiene miedo a la lechuga en cualquier lugar. Bueno, sí, luego hay lugares donde no está muy bien desinfectada o está contaminada uh -huh. con. Claro. Creo que tú y yo tenemos amlofobia. ¿Por qué? Porque nos vamos por las ramas. <risa> no es cierto, eso no existe. A menos de que seas pelista, ¿no? <risa> Mi mamá es fue, No es cierto. Este, ok, continuamos. Onfalofobia. ¿A qué suena? Y no, no es miedo a los pepinos, cochina. Es. ¿Cómo? Onfalofobia. ¿Tú dirías que es miedo al. OnlyFans. <risa> no. Miedo a los ombligos. Eh, es una actitud de pánico ante la visión o idea del ombligo La sintomatología puede comenzar con el miedo al propio ombligo Y luego extenderse al de los demás ¿Y ¿Eh? qué haces en ese caso? O sea, ¿nunca ves tu ombligo? ¿Nunca te lavas el ombligo? ¿o cómo? Pues espera, ¿el ombligo se lava? Claro No manches ¿Cómo vas a lavar un ombligo? O sea, bueno, pero es que si lo piensas Te ahí... tañas con tu sacatito <risa> Hay una variedad Bien cañona de ombligos, o sea, está el ombligo botado, ese como me da asco <risa> <risa> O sea, perdóname si tienes el ombligo botado, pero me das asco <risa> Qué feo eres, es les que... juro que a veces es buena persona No, es que, o sea, el ombligo botado, mmm, mi, bueno, desde mi muy retorcido modo de pensar Te da tema? conflicto No, no, no me da conflicto, me da miedo porque, por si no lo saben, el ombligo es una este. Es una cicatriz. de mamíferos. Uh -huh. Solo los mamíferos tenemos esa cicatriz. Así es. Es una cicatriz que va directo a tus tripas. O sea, ¿qué pasa si de tanto tallarte el ombligo te abres esa, esa, esa cicatriz y se te sale todo? No. Además a las personas que tienen el ombligo botado. No creo. No, no. usted Doctores, comenten sí. Un número de psiquiátrico Sí, también Ok, efefobia Miedo -fobia. a los personas no, Miedo ¿No? a las personas jóvenes Ah, Siempre me dan miedo, pero me dan miedo porque siento que a veces <risa> se burlan de mí la persona que padece efefobia Siente repulsión y pánico Ante la presencia o concepto de una persona joven Entonces a, menudo, sí soy a menudo no tiene el autoconcepto De haber sido jóvenes nunca O sea, piensa que un día apareció Pues ya era un adulto mayor Que está bueno porque En qué momento O tal vez es como un concepto Más complejo, ¿no? Porque dices eh, ¿En qué momento dejas de ser joven? O sea, porque para... Para los chavos con los que trabajo, yo ya soy un señor y tengo 26. Sería efefóbico sí. de mi parte decir... ¡Ay, no! A los chavos que tienen 20 años que se vayan y que muy a la alcance qué. <risa> o sería ya personas de 40 decir... ¡Ay, no! A los chavos de 20 que se vayan al diablo, al carajo. <risa> No sé. Es que es un concepto interesante. Es, sí. Está complejo y es como que... Sí, está muy complejo, como ¿no? Requiere un par de chinas aquí. ¿Qué? Bueno, eso... En eh, mi caso no, sería vendría, mortal. Vendría para acá, para videos exclusivos, ¿no? Videos de paga. Que vienen sí. muchos años después. No, no, no, como que muchos. No, menos, pero ¿sabes, ¿sabes quién podría hacer posible eso? ¿Quién? Tú, que me estás escuchando hoy, o viendo en casa, eh, ¿cómo te puedes suscribir aquí? Lo único que tienes que hacer es picarle donde dice suscribirse al canal de Los Cuentos de Fab. Y si no tienes Spotify, porque sé que el Spotify es cosa de White Sican, así que no todos lo tenemos. <risa> o no todos lo, lo tienen. Pues, ver, <risa> eh, puedes buscar en YouTube, en YouTube. Puedes buscar en Google, en Chrome, en Firefox. En los buscadores, en cualquier buscador de internet, la palabra los podcasts de Fab o Proyecto Inframundo, que es un podcast que da miedo porque está bien hecho, o eh, Amigos y Parejas. Entonces, puedes escucharlo gratis. La primera opción que te aparece, por lo general, es gratis. Este contenido se hace completamente gratis con la idea de darnos a conocer, entonces no es necesario pagar, a menos de que fuera un video exclusivo en vivo que viene mucho después. Ojalá sean este mismo año, ¿no? Espero no sea mucho tiempo de... Entonces, suscríbanse, suscríbete. Denle like, por favor. Suscríbanse, sí, sí, sí. Entonces, continuamos. Después de aventarnos esta mención tan orgánica y precisa. <risa> La geniofobia. Y no, no es... a los inteligentes? No. No, porque si no aquí más de uno sería geniofóbico Ay, me estás hablando de cosas que no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué no? Vete de aquí Geniofobia Miedo a tocarse la barbilla O sea, ¿nunca te ha pasado que estás Literal eh, Está tú Creo que yo soy el, el, el barbero del trabajo A veces me da miedo ¿Crees? Porque la otra vez estaba hablando con mi jefa Y todos me estaban haciendo así Ajá. y otros estaban haciendo así pero pues no sé qué no, no sé que qué eso <risa> <risa> eh, se, eh, se define como un tipo de miedo e irracional e ilógico a las barbillas y los mentones, o sea literal es de que estás mood así tocándote la cara y de insisto, ¿cómo la hace esa gente para vivir con su fobia? Pues eh, a lo mejor los... Eh, eran barros. En su otra vida eran barros. Yo creo que sí. Y, a, y salieron en, una, en un mentón, o peor, en una nalga. Y <risa> alguien los exprimió. Es la única explicación que le veo. Que de nuevo, o sea, eh, si alguien de tu familia sufre esta fobia, eh, no te ardas. No, no lo estamos ofendiendo a él. De manera... <risa> Helicóptero, sí. Este, continuamos. Falacrofobia. Eso suena como a araña, ¿no? Como a. Falacrofobia. Ser... Ajá. O eso ya suena a miedo a las chachichas. Mm, no sé. ¿Cómo que dirías que es? Miedo a qué. Me suena a la cosa esa de los egipcios. ¿Cómo se llama? El. ¿Recuerdan? El... Donde metían a los faraones. Ah. Este sarcófagos. Ándale, me suena eso, pero no. no creo que sea eso. Falacrofobia es miedo a la calvicie. ¡Ah! Cuando el inconsciente genera un vínculo entre la calvicie y algún tipo de evento traumático, se puede dar la falacrofobia, se siente pánico ante la calvicie y se intenta evitar a gente que la padece. Oh o sea, no es, no es miedo a quedarte calvo, es miedo a la gente que es calva, tal vez... Eh, mucha gente aquí en Qué México intención. se hizo falacrofóbica a partir de que este de los 90 ¿no? ¿Crees? Sí, es que había un presidente que era un pelón. Pero. Y yo cayendo en sus trampas. No, es que en serio, eh, personas mayores de 30 años eh, salinas de cortar y les da miedo. <risa> ¿A quién, no? Sí. Metrofobia. Y no, no es miedo a ser pobre y viajar en el metro como nosotros. <risa> metrofobia, miedo a la poesía. ¿A la poesía? La metrofobia se define como el miedo o adversión a la poesía. Se cree que se produce por la idea de que es un tipo de texto que solo puede entender ciertas élites intelectuales. Vaya, es que está curioso este también porque, o sea, no es miedo a... A la poesía, así como de las rosas son rojas, y ¡ah! No, sino este. <risa> sino, o sea, literal es miedo a, O bueno, es como una especie de ataque de ansiedad por creer que no es lo suficientemente listo como para entenderlo. ¡Qué fuerte! ¡Qué loco! Sí. La mente es potente, como dice Winnie Pooh. Bastante. Sí. Winnie Pooh. Winnie Pooh Winnie -poo decía eso. ¡Pooh! La mente es potente. Oh, Winnie. Winnie the -poo. Winnie Pooh. -poo. Nos conocimos a alguien que le pusimos Winnie the Pooh. Un amigo mío, Larios, si ¿sí estás escuchando esto. ¿El eh, es Winnie Pooh? No, ah. conocimos a un borracho en un bar eh, al que le pusimos Winnie the Pooh. Eh, no estaba mal y todo, no, estaba al 100 de sus capacidades mentales. La única bronca es que estaba borracho. Entonces llega y literal se sienta en medio de los dos. Y me abraza Y dice, ¿Cómo estás?, que no sé qué que... Y ya no nosotros así de, de es que invítame a una chela que no sé qué O sea de esos godines que ya se quedaron sin lana Y quieren seguir tomando Entonces Le dice, le dice a mi amigo Larios No tenemos para tus chelas, ya vete Winnie de Pooh Ya vete Winnie de Pum. Vamos a continuar eh, ah, mira, qué curioso. ¿Qué? Dipsofobia, miedo al alcohol o al estado de embriaguez. Acabamos de manchar a más de uno. Sí, el miedo que sí. a padecer los efectos del alcohol se conoce como dipsofobia. Como otras muchas fobias, se deriva de la conexión entre el alcohol y algún acontecimiento traumático. ¿O sea que me he salvado de eso? ¿Se ¿Sabe? Porque es que. Eh, a Oops. mí me ha pasado con alcohol adulterado que si sí entras como que en un estado de, de ansiedad. No, de ansiedad. Porque a mí me pasó en un antro en un antro bar en Zona Rosa que fuimos, digo, repito para los que estén diciendo, tú dijiste que las fobias y los miedos no, o sea, lo más cercano que he sentido es a la dipsofobia es lo que les estoy contando. En algún momento... Mm, es de esas bebidas super mega ultra archirre que te contradulces. Eh, y le estás dando un traguito, ¿no? Y en dado caso empiezas a sentir así como que. <ríe> como que está muy dulce. Y ya cuando ves, dices: No, es que ese pedazo de piso se ve bien tentador como para sentarme. Mmm. Ya fue así como de no, no, no, no, no, no, no. ¿Sabes qué? Eh, gracias. Me salí y paré un taxi y me, bueno, no, ni siquiera pedí un Uber o le marqué a mi hermano para que me mandara un Uber. Y me lo mandó. Pero sí, es lo más cercano que he sentido a eso. Porque mientras más tiempo pasaba, decía, no, es que esto no es normal. Eh, me va a, se me va a subir más, me voy a quedar dormido, estoy aquí en reforma solo. Y ya, ¿no? Este. Cuidado con lo que toman, chicos. Cuidado con lo que toman. Eh. Onomatofobia, miedo a escuchar ciertos nombres o palabras ¿Mi nombre le dará miedo a alguien? Lorena ¿A bueno, ti no te gusta que te diga Lorena? No ¿Por qué? Porque para ti soy mi amor <risa> Entonces, ¿qué le digo? Lorena? ¿Y tú? Ay, no Es que no, o sea <risa> ¿Quién te crees para decirme Lorena? Exacto Se conoce como onomatofobia al miedo irracional a ciertas palabras Probablemente provocado por la asociación con situaciones negativas o problemáticas. Intenso, ¿no? Bastante. Bastante. Bastante. Y estos son los más irracionales. Eh, ya casi nos nos quedan 10 minutos nada más. ¿En serio? No, todavía no. O sea, casi, casi nos, ah. casi nos quedan 10 minutos. Eh, alguna, y las fobias más comunes, las fobias más comunes, las que más de uno ha sentido, es... Uno, la claustrofobia. ¿alguna has sentido claustrofobia? Creo que no, pero a mi mamá tal vez sí. ¿En dónde? Porque no le gusta subirse a los elevadores. No, pues a nadie. ¿Ah, no? A mí, no. A mí, sí me a mí la idea de que se quede parado el elevador sí me da como que... Uh. ¿A poco? Sí. A mí no me gusta sentir como subir y bajar. Y muy contrario a la claustrofobia, la agor agorafobia... Es el miedo a, a los sería? espacios abiertos, a las multitudes y a los lugares públicos. Estar en la calle es un verdadero problema. Más de uno, después de haber pasado por esta pandemia, eh, haber salido con rasgos sí, de agorafobia. Sí, yo creo que sí. Y Más las no nuevas generaciones, ¿no? Las que de verdad fueron niños COVID porque nacieron en lo más fuerte. Que sí nació un bonchecito, ¿eh? En dos años sí nació sí. una generación que dices, ah. Aerofobia es el miedo a volar en aviones. Nunca me he subido en un avión. Es porque algunos dirían, ay, no, es que yo cuando prendo el boiler tengo aerofobia. No, no, no. <risa> <risa> Mi mamá es aerofóbica porque <risa> se voló las pestañas en el boiler. <risa> es el miedo a volar en aviones, o sea, eh, también tiene mucho que ver la película de Destino Final. ¿Lo viste es en la que no. explota un avión y lo he que... visto cachitos no podemos decir no podemos decir eh, se me olvidó decirte esto pero no podemos decir eh, cierto incidente que ocurrió con ciertas torres que son más que hermanas porque ya, eh, sí pero no podemos decir ya sé tal, porque sí. video hacia abajo no no no igual, queremos video hacia arriba hacia arriba pero de que ocurrió eso también tuvo mucho que ver con sí me imagino Acrofobia, Miedo a las alturas, ya sea desde edificios o precipicios. No lo confundas con esas cosquillitas que sientes cuando Con estás... el vértigo. Vértigo, sí, no, no lo confundas. Vértigo. Literal, es como que ves las alturas y, ay, y te das la vuelta y te vas... <risa> ay, no. ¡Ay no! Fobia social es el miedo a exponerse a situaciones sociales, ya sea por ser humillado, rechazado o ser evaluado negativamente. Es más allá del miedo al rechazo, imagínate... Eres ese chavo, ese chavo banda que se le quiere declarar a. Anita la huerfanita. Anita la huerfanita, que es la fresita del grupo. Y ya llegas tú con tu con tu canción y tu olor a Axila. Llegas a cantar Eres de Café Tacuba. Que todos la hemos. N. Todos la hemos literal la así de. Sientes el primer pinchazo del amor puberto es la rola de mi novia eres lo que más quiero en este mundo eso eres y sí. todo para que te termine viendo como su amigo y, y pero así bueno se llama llegamos amigos. a los traumas se llama amigos y parejas no la desgraciada que me batió en secundaria ¿pero te lo tienen en secundaria? Sí sí claro de lo que te perdiste perro ahora va al gimnasio y está mm. Velonefobia es el miedo a todos los objetos punzantes con los que se pueda topar la persona. Pues imagínate, más de un <ríe> más de un velonefóbico se tendría miedo de esto. Es un segurito. Tan útiles que son. Glosofobia es el miedo a hablar en público. ¿Te imaginas? Eh, como en The Big Bang Theory. Ah, ¿verdad? sí, cierto, Rash, pero Rash nada más era con las mujeres A lo mejor y está por aquí ahorita Debería eh, salir Coulrofobia ¿Cómo? Coulrofobia ¿Y eso qué es? Coulrofobia es el miedo a los payasos, es uno de los miedos más comunes o fobias, especialmente en la infancia A mí no me gustan, pero no me dan miedo No, cállate, la otra vez eh, Yo venía, no sé dónde venía el chiste es que literal había un payaso enfrente y una chica, o sea, lo ve y luego, luego se pone mal. Y tantito vio que se Ah, pues, estábamos en el hemiciclo Juárez. Donde se sienta el, el Penewise. Ah, Digo, bien. le decimos wise porque la cabeza tiene forma de. Sí, está bien rara su cabeza. Uh -huh. Tendría que ser el dildo wise. <risa> Sinofobia Es el miedo a los perros Aunque puede ser algunas razas determinadas Yo puedo decir que he sentido algo similar Vi un video en el que él me, tra me traumó mucho Para los que no saben eh, Yo tengo un pudul caniche Bien bonito Que literal es un peluchito O sea, ¿Qué? mide... La última vez que la medimos medía 70 centímetros Cosita Pero vimos... Vi un video que me traumó bastante eh, entonces pues ya que estamos aquí Dueños de perros <risa> grandes Por favor amárrenlos Yo sé que son muy inteligentes Y saben andar Pero por favor, son animales a final de cuentas Así en es En el video, literal eh, Venía una persona con un perrito como el mío Venían caminando Y de una puerta sale Un, un este, pastor alemán Toma el al perro y empieza a, Así, o sea, literal Desde ese día yo sé que hago mal, pero perro grande que veo, levanto a mi perro y la cargo Porque eh, la idea de que pase es, es horrible Sí, el otro día también vi uno de un Bull Terry, creo era ¿Es la marca de lentes? No, los que tienen la cara larga ¿Como este Frankenweenie? Ándale, y también se agarró un perrito callejero esos videos pero el, el perro era mediano, entonces creo que se lo pudieron Fue un tiro. separar. Pero si sí lo agarró bien gacho, sentí bien feo. La ruidera, los gritos de terror son horribles. ¿no? Sí. Una vez lo vi y no. Entonces no sean así, sean responsables, sean dueños responsables. Cuiden a sus perros, cuiden a sus mascotas y sobre todo cuiden a las otras mascotas. Porque yo sé que mi perrita es broncuda. Yo sé que mi perrito es broncuda Por eso le sacamos la vuelta a otros perros Porque sé cómo es Y sé que un día le van a querer romper la cara Por andar de broncuda o sea, es, es como a alguien que conozco Que también es muy broncudo Y que les digo, mira, cálmate Porque a ti no te van a golpear Van a golpear a mí ¿Sabes es. No sé no. de qué me hablas eh, Ok, ok Escotofobia, el miedo a la oscuridad Es una de las fobias más comunes del mundo ¿Has sufrido escotofobia? No, porque O sea, sí me daba como cosita Pero lo superé por mi hermana Porque ella es muy... Porque mi hermana sí es este Sí le daba mucho miedo, entonces Por ejemplo, cuando nos íbamos a dormir Que era como de apagan la luz no, apaga la y tona. mi hermana era así como de Que apagabas la luz y salía corriendo así como... Yo todavía lo hago Y yo, o sea, como que Y ya, camino normal No, es que es raro porque Sientes que alguien te viene siguiendo ¿Sabes qué sí me da cosa? Cuando está oscuro y tienes un espejo enfrente Me da terror Voltear, ver el espejo y ver algo, no sé por qué Eso y las ventanas Qué miedo Cuando sales al baño o así ah, sí. Y está la ventana y tú así go... sí, No quieres abrirla Oy, No quieres alguien, ver alguien Sí, no sé Siento que voy a ver algo O alguien me va a estar viendo No sé, me da mucho terror Vamos con la favorita de Mi Loreto Preciosa Hermosa Tripofobia aprensión a, a las figuras geométricas muy juntas y a los grupos de agujeros. Pero es horrible. Este tuvo un boom bastante interesante en... ¿Un, un boom. Un boom. Como que algún loco desgraciado hijo de... La luz de Santa. Lo controlé. Casi perdemos patrocinadores. Este, sí, de hecho. Eh, empezó a mandar imágenes de tripofobia. ¿Te acuerdas? Ay, no. Dios. O sea... Mucha gente ni siquiera lo sentía. Ahora eh, es curioso porque mandan las imágenes estas de las manos así. No pasamos por ahí. Ay, no, es que de verdad... Pues deja de pensar en eso. Se siente bien raro. O sea, como que... No sé. Se siente bien raro, pero... Una raro... Rara. Yo, es que ni siquiera es comer, Ay, no sé. Yo yo sí siento, o sea, o sea no, la, no la padezco, sí puedo ver las imágenes, pero a mí me pasa algo bien raro, siento como que comes una caña en la médula espinal. ¿La médula ah, espinal? No, en serio, o sea, literal es un... <risa> literal es... <risa> ¡En serio! <risa> o sea, es, que literal es un miedo que te sube desde, desde acá, Ay sí, no chingo como... diga <risa> ¿Has visto un, un comercial de unas pastillas para dolor muscular? Y hace que le hacen un rompecabezas, le hacen un rompecabezas al chavo en la espalda. Y se le hace y se le deshace. Y a eso a mi mamá y a nosotros. Es... Sí, pero que donde quiera que estés desgraciado, desgraciada, te voy a encontrar y te vamos a dejar... Lleno de agujeritos chiquitos. Ay, no. <risa> ok, eh, Aracnofobia, la más conocida y tal vez una de las más representativas para los que viven en Sydney, Australia. Qué mierda. Se ve horroroso eso. Sí, literal, abres. Como la película de las arañas gigantes. <risa> es, es como aquí, ¿no? Que ya me viste y de pronto pasó un conejo corriendo. <risa> Hola, Juan Carlos. <risa> Eh, es el miedo a las arañas, es una de las fobias más frecuentes, ya que la aprensión a ellas podría estar codificada en nuestro instinto. O sea, muchos, eh, literal, eh, el abuelo Fab eh, fue comido el por abuelo una araña. El abuelo Fab fue comido por una araña. Se lo comieron los gatos. Tanatofobia es el miedo a morir o incluso la muerte en sí. ¿Tú has tenido miedo a morir? No, pero mi mamá sí. Yo más, mi miedo es como que Dejar a mi familia Desamparada No tanto a lo que va a pasar Porque yo soy de que, pues ya Y porque ya no estoy aquí morir. pero <ríe> el Que te fuiste así de mi No, no es cierto, pero no, no, no me da miedo morir, me da miedo Que me entierren Y que termine despertando Va tus locos forever Le da miedo que se la entierren si me da miedo que me tiernen o que me cremen y que despierte. No, a ver. No sé. A ver, Lorena. Si ya te cremaron, ya no puedes despertar. ¿no? Ya sé, pero por eso es un miedo irracional. <risa> ¿Qué, qué, va, ¿Qué va a hacer? ¿Va a despertar en cenizas o qué? No sé. ¿Al estilo del Ave Fénix o qué? Al sentir el calor, no ¿Qué? sé. Del horno. ¿Qué sé yo? De hecho, tú sabías que lo que llegan de cenizas es la carne en sí porque los huesos pues, es muy difícil quemarlos es, es imposible a poco no te dan los huesos pues, creo que los trituran y en el caso de bebés este les dan la misma cantidad de vaya <risa> les dan la misma cantidad de este, cenizas entonces no siempre nada más es un bebé a veces también es don armando y doña gertrudis no manches. Sí. sí. Es que, o sea, es lógico... ¡No! Que no, es, no quieres entrar... ¿Mm? Es que es lógico porque, o sea, de... Eh, vaya... Mmm, híjole, no, no voy a decir eso. De mis gatos, ahora de mi gata, me dieron una cajita así... Tomás. De, pues, de cenizas, ¿no? Pero de un perro grande dieron la misma cantidad de cenizas, entonces... O mi gata estaba muy gorda, o ese perro estaba muy flaco. <risa> Continuamos con eh, la fobofobia, y aquí ya entramos en terrenos más wow. ¿La qué? La fobofobia es el miedo a sufrir fobias. No manches. Es que si lo piensas, el, la, la mente humana está tan loca que eres capaz de sobrepensar las cosas. Sí, claro. O sea, es, imagínate, de pronto estás aquí, pues, ah la, la la la la la, mi desarmador aquí rojito. Y de pronto, ¿pero qué pasa si se me cae y me lo entierro? ¿Y si me lo entierro y me termino muriendo y me encuentran y de pronto tienen que pagarlo? Y ya, y así te sigues. Como con las fobias, ¿no? O sea, no tendré miedo a esto y por eso estoy así. Y ya cuando te das cuenta ya estás ahí como loco, pues, rayando todo. Sí. Eh, ofidiofobia es el miedo a las serpientes. Ese es el tuyo. Sí, soy Es ofidiofobia, miedo a las serpientes y a las señoras chismosas y metich No, cierto No <risa> Mirmecofobia, es el miedo a las hormigas me quitaste? Es que tenías doblada la playera No, no vean mis músculos, chavos <risa> Mirmecofobia, es el miedo a las hormigas ¿Te imaginas tener miedo a las hormigas? Es que juntas son muy peligrosas no manches. Sí, tú conoces? O sea, no sé si... No sé qué tan... <risa> Mi cara de loco. Qué tan si sí, se podría, porque... Pues las termitas, imagínate. No, la hormiga bala, ¿sabes qué es una hormiga bala? No. Son hormigas que traen... Que fueron dotadas por unas pinzas así grandísimas en sus bocas. Entonces... Eh, es una de las Mordidas más potentes Dentro del, no del reino animal No inventes Ajá, porque el, el dolor que produce la mordida Es peor que el del ataque en un león ¿En serio? Las hormigas bala o las hormigas fuego Que no, no son <risa> taquis. Taquis fuego Lo peor es que se me antojo No Ya sé, ya lo sé Bueno eh, 40, Llevamos 46, 46 minutos Si ¿sí muero <risa> Mira tú La captrofobia es el miedo a los espejos La dentofobia es el miedo a los dentistas, a los dentistas. Yo acudí a alguna una consulta odontológica consulta Es que es también Ese aparatito Queda, queda, queda traumados. Mi mamá es tra, está traumada Hidrofobia es el miedo al agua, agua. La electrofobia, electrofobia es el miedo ser a ser electrocutado o incluso a la electricidad en sí. sí. La eremofobia es el miedo, miedo a, a la soledad o incluso a estar, incluso estar a solas durante un tiempo, que, que no, no es, es lo mismo, mismo a que eh, la, los, los buchones y las buchonas digan que un clavo saca otro clavo, plebe. plebe. No, no, no, no es lo mismo. La, la anginofobia, anginofobia es el miedo a ahogarse de o ser estrangulado. Ese sí me da cosa. Equinofobia, miedo a los caballos y más <risa> mi mamá creo que tiene ese. ¿Y tiene a las vacas? A los caballos. Ah, perdón, la vacunofobia. ¿También, la vacunofobia? también a las vacas. Da miedo. Imagínate, imagínate recibir una patada, una patada de un caballo. Muy fuerte. Muy fuerte. ¿También, ¿Y también las vacas? vacas. Es que dice, de hecho a mi mamá se le desató por eso, porque de chiquita en su... No, espera. Ah, de chiquita. Su de chiquita. <risa> en su pueblo. Hacían carreras de caballos Entonces ella dice Que vio claramente Como un jinete se cayó Y el caballo Por estar pues corriendo Y así no hizo. sí. Oh. Y pues el señor se murió ah, pues, obviamente. Entonces pues como mi, mi mamá lo vio así Todo detalladamente Pues ella sí está así como ¡No! Sí, no, es, sí, es que sí está, está. Más porque, porque... El sonido que genera cuando aplastas a un ser humano Es horrible porque lo primero que se escucha, escucha Es los huesos romperse Y después, después escuchas, escuchas como el cuate deja de gritar Porque ya no hay aire adentro Y ya, ya no, no sé, escuchas por... más que era re bueno No te <risa> punto punto pareces su... <risa> eso <fea> No, <ver> es cierto ¿Qué feo eres La lasofobia es el miedo al mar Nunca he miedo al mar Tal se vez miedo. ¿De de que cuando llegues, que cuando llegues al rato? Rato? Ay no, no, no, no. <risa> <risa> <risa> Dice eh... que suena feo no, no, A mi parecer el mar, mar es una de las tus cosas, tus cosas Más hermosas Es, es imponente, imponente, sí Hay que tenerle mucho, mucho respeto, respeto sí pero, pero es muy es hermoso Muy hermoso y, muy hermoso y Ojalá te lleve En algún momento Entre los Dos mil veintitantos Y dos mil treinta y tantos, porque a los 2040 ya, ya no llevo yo. Y tú. <risa> ya así como estoy menos. O, ¿O sí, ¿Quién, quién sabe. Pero, pero bueno, corazón, 49 minutos, 49 minutos. 49 minutos. ¿En Somos no? buenísimos, 10, 10 minutos, tenemos 10 minutos, tenemos minutos para, para hablar de lo que, que sucedió. Ok. Atención. Ay, sí. <risa> Tema, serio. Tema serio. Tema serio, seriedad. A ver. Eh, eh, amor, amor como sabes, Coldplay se presentó, se presentó con su por concierto cierto. hace poquito el, el miércoles, miércoles me parece, parece que que en la ciudad de, de México, México y miércoles pasado y el, ¿El, miércoles, el miércoles? no estoy muy segura bueno el chiste es que anduvo por toda la, la República, toda la República. Eh, Chris, Chris hermano ya es mexicano me llama la, la, la, la, la, la atención bla, bla, bla, no sé a <risa> ver qué tal tú en la queja guayticana de la semana que mucha gente en esta red social TikTok eh, sobre, sobre todo aquí en México, México fue así de que encontre, eh, encontre, eh, intentaron entrar, eh, entrar con boletos, con boletos falsos, falsos. Primera, segunda, segunda este revendedores, revendedores, tercera, hubo. había, había literal, literal chicos que en, eh, en TikTok soy revendedor, hagan sus preguntas. Hagan sus preguntas. O, sea, o sea, no, no sé, sé qué, qué está pasando, pasando de si de verdad, verdad ya traemos ese de que. que... <ríe> Es normal que existan exista esta, esta clase de trabajos Porque estás acuerdo de acuerdo que, que eh, muy, muy muy a pesar El, el frandelero que no cumple con su chamba, chamba Sino que le tienes que, que dar a fuerzas dinero Para que cuide tu coche, coche Si no, no, se lo roba, lo roba su familia <risa> El revendedor <risa> eh, Entre otros es Que, que no, vamos vamos meter, vamos meter, no vamos a meter Para no meternos en broncas Dices, ¿qué onda con estos trabajos? o sea De verdad, la gente quiere trabajar o quieren ganar, ganar dinero, dinero fácil, fácil. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿De verdad? ¿Es como, como que un, el revendedor? Como que... Pues no sé Más bien siento Que es como La oportunidad Ahora ah, Qué vergüenza no? <risa> Qué vergüenza que, es que te, te regresen con sus vueltos falsos Pues el TikTok Que vimos del chavo Regresaron. Que según era el cumpleaños de, su cumpleaños, de su cumpleaños de su novia. Era el regalo que le iba a dar a su novia. No, y resultó no. que pues, los boletos eran falsos. Pero es que, o sea, aparte, digamos, eh, está, está bien. Pero es que cuando está a esta onda de revender, dejas sin boleto a alguien más. O sea, llega este revendedor que. Eh, Fíjate, yo en, en mi trabajo hablé con un revendedor ¡Ah, Me dio su tarjeta ¿No inventes? Sí ¿Y tú, y tú dirías, no, pues hace como cualquier malandro, malo, ¿no? ¡No! no. <risa> o sea, el cuate hiper mega ultra chévere que te contrafresa. Literal creo que se gastó 7 mil pesos ese día Y los pagó en efectivo ¿En serio? Ahí todavía, esas veces que llegan con su bolsita de sana Con su, este, cuando Ay, te compras sí. ropa de rico, pero es gusto de. de naco, así, ¿no? así el chavo. O sea. Parece guardia de seguridad, pero eso sí, la, la playera y la chamarrasada. <risa> y, y me dices, dice, toma mi tarjeta. Perdón, no, no, te no te dijo así, dijo, eh, toma mi tarjeta. Y cuando gustes, soy revendedor. Yo te, te puedo, puedo sacar boletos, boletos cosas, no sé qué, qué, qué le digo, ¿no? sí, o, sea, o sea, sí ya. Ya, ya tienen, tienen tarjetas. tarjetas. ¿Qué rayos? Entonces digo, sí. qué, qué bueno que ya existen las plataformas. plataformas. Ahora, Ahora no falta, falta por ahí el que, que diga, no, es, es que es un, un trabajo honrado, mientras no estoy robando. robando. Sí, sí la está. Sí estás. está robando, porque no están entrando al concierto y le están pagando. Ahora, Ahora que a los... Está, está, está. ¿Hay, hay un, un tema, tema ahí de controversia, controversia de controversia, controversia este... Ah. Porque... O sea, en realidad, realidad eh, al, al artista pues al artista, al artista no le interesa, ¿no? ¿no? Porque dices, dice, ¡ay, ¿no? se vendieron ¿no? todos mis boletos! ¿no? ¡Cool! A Qatar, ¿no? Pero, pues, pues la, la verdad, verdad es que es, es lamentable porque muchos ahorran dinero, literal. Eh, eh, ahorran, ahorran desde principios de año y llegan, llegan con, con el dinero y. y no, es que ya, ese que ese se vaya, vaya ya se compró 150 boletos. Y, y lo peor que es que lo dan cuatro o cinco veces más caro o sea, o sea, si el boleto, el boleto costaba mil pesos, pesos literal, literal, había gente que se gastó más de veinte mil, mil pesos en pura reventa, pura reventa. Dos no, boletos, por veinte mil pesos O sea, o sea con veinte mil pesos mil se el vocaliza de Coldplay llega y cambia los focos de tu casa por focos ahorradores Sí, yo creo que sí Oh my god, focos ahorradores, cool En serio, o sea, por 20 mil pesos Digo a, a mí me gusta, gusta Coldplay, Play, pero gastar esa, esa cantidad, cantidad. No, no, no 20 mil pesos, o quién sabe, ¿quién sabe? Si eso, ¿no? A lo, a lo mejor y, nos desubicamos, pero, pero no creo. 20 mil pesos duelen. Sí, ¿Cómo? es mucho. Uh -huh. Pero aparte, no te. Ahora sí que como comprador, no te sale más fácil comprar los originales en la plataforma. Lo, lo que, que pasa es que las plataformas, plataformas se se Te asignan un lugar, un lugar. Mm. O sea, Digamos, tú te metes A, a Ticketmaster a ver, a ver amigos y parejas, parejas en vivo <risa> <Aso>. ¿Les gusta? <risa> eh, entonces sí. eh, Digamos, estamos, estamos en el eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo se llama? llama? ¿En el auditorio? No, en el, ¿El auditorio, no, auditorio no En el, el otro, en luna, luna, luna, luna, las lunas de No sé Ajá. qué Entonces son... Y tú, y tú llegas, primero, llegas primero, en cuanto sale la reventa, y te, te dan el lugar 3, 4, 5, así hasta que te atienden. Pero en ese Intel ya llegó algún abusado, ya compró los 150 boletos, boletos y ya te, te dejó sin boletos así. Entonces, no es pues como que muy justa esa onda, onda, ¿no? Pues no. Más que nada para los fans, que para, para el músico, pues sea, toda, ¿no? sería, el vamos a todo da, ¿no? a cambiar, vamos a comprar, comprar fotos ahorradores para todos. ¿Y nos compraron Fox Horror? Pero bueno, así está <risa> esto. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Eh, desde aquí le mandamos su pronta recuperación a la Lore del futuro. Ojalá sí, sí, ¿no? eh, Entonces, manden proposiciones de temas. de ¿Qué quieren que hablemos? Eh, ¿Algún tema en especial? ¿Quieren que invitemos a alguien? Porque si alguien... Interesante porque ya tenemos infraestructura para invitar a alguien más no ¿Algo que quieras a, um, decirle a la audiencia esta noche? ¿no? Rechen por mí ¿Te, no eres ah, perdón. ¿Te negaste a hablar de religión? Este, um, um, sus buenas vibras exacto. Su... exacto, exacto, exacto Pero bueno, entonces, muchas gracias por haber llegado hasta este punto Recuerda que si quieres escuchar estos podcasts gratis no solo este, sino Proyecto Inframundo, que es un podcast de terror, que está buenísimo. Y. Eh, da miedo. Da miedo de lo bien hecho que está, porque es. Oh, Escúchenlo con, la compañía. La con compañía. Con compañía. Con, con luz prendida. Ah, sí, porque editarlo da miedo. Fíjate, la otra vez me espantaron Estaba grabando. O sea, él lo graba, ¿eh? Sí, es que la otra vez estaba yo grabando. Ahí les va rápido. Y, y ahorita, ahorita como estamos, estamos grabando, grabando se, registra se registra todo en una laptop Allá ¿No? ¿No? Entonces, entonces eh, literal ¡Oye! De... Perdón, perdón este Entonces, literal de... Este Estaba el micro, el micro así como, como se, se escucha, escucha ahorita Ya hagan de cuenta que como, que como ocupo un Un, este, un brazo, brazo Cuando estoy grabando, grabando solo, solo porque, Porque aquí, aquí si lo, lo pongo voy a tapar a Lore por completo Entonces, <risa> Entonces literal, literal se, quedó se quedó el micro con el eco así Así en silencio y literal se escuchó que, es que es en nasa Y, y como, como yo traigo audífonos un normalmente cuando, cuando grabo en off, off O sea cuando no estoy transmitiendo como ahorita Se escuchó y me de, ¡Ay caray! ¿Quién es eso? Y Ya, ya de desde no entonces grabo de día. Porque queda de madrugada. No, y a mí él otra vez me hizo soñar con su podcast. Perdón. Perdón. Pero, Pero bueno. bueno. Y, yo, ah. <risa> y ya después lo veo ahí en Proyecto Inframundo y yo. ¡Fuiste tú! <risa> Perdón. Después lo escuché y dije: No manches, fue exactamente lo que soñé. Pero estuvo bueno. Hay que admitir que estuvo bueno. O sea, sí. <risa> Sí, la verdad, sí. Si pero les gusta. Okay. Sí, suscríbanse. Sí, suscríbanse. Por Porque favor. también lo subimos en YouTube. También. Se sube en YouTube todos los martes, digo, es un capítulo anterior. Pero se sube también para las personas que no tienen Spotify. Está bueno, ¿no? Así es. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos. No importa la hora, no importa el lugar, lo importante es que te diviertas. Entonces, como dice el dicho de este podcast. Te amo, pero puedo estar sin ti